Buenos días, embajador, ¿cómo está usted? Un saludo desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes de Aviala TV. Bueno, embajador, eh, todo el país lo escucha eh, a través de la señal de Aviala y el programa Aviala reporta. Eh, ¿Cómo ve usted la posición de Luis Almagro con respecto a este tema tan sensible que os en virtud al pronunciamiento de esta de la Comisión Europea, o más llamada la Comisión de Venecia. Primero es importante dejar eh, claramente establecido que no es un tema que se refiera exclusivamente a Bolivia, sino se refiere a un conjunto de países que eh, tienen previsto justamente a través de mecanismos constitucionales el tema de, de la repostulación o de la reelección. Eh, en este caso, hay varios países en el continente que han aplicado este mecanismo. Es el caso de Honduras, de Costa Rica, es el caso de, eh, de Nicaragua eh, y últimamente también de nuestro país. Entonces, eh, queda claro que eh, este no es un tema que solamente le incumbe a Bolivia, sino también incumbe a un conjunto de países. Y nos sorprende la declaración del secretario general porque eh, el Secretario General eh, no ha consultado con los países el tema, no ha sido abordado eh, entre los países y, y debe quedar claro para para la población que la organización de los Estados Americanos es una organización compuesta por Estados. Los que toman las decisiones y los que ejecutan las decisiones son los Estados. El Secretario General es simplemente un funcionario y, y los países... para manejar su soberanía, para manejar sus eh, asuntos internos, y en ningún momento se le ha otorgado al señor Luis Almagro para que pueda realizar interpretaciones o para que pueda realizar acciones por encima de las decisiones de las instancias eh, judiciales que tienen los propios Estados bueno, embajador, eh, este pronunciamiento y esta forma de interpretar todo lo que ha recibido como información del señor Luis Almagro es ya una decisión personal, unilateral, sin haber consultado, como usted ha indicado, a los Estados miembros dentro de lo que viene a ser la Organización de Estados Americanos. Los Estados en ningún momento hemos abordado o hemos debatido sobre este tema los estados, en ningún momento le hemos otorgado parte de nuestra soberanía al señor Luis Almagro para que se pronuncie en, eh, en este tema. Es un tema que eh, pues el señor Almagro se ha otorgado la atribución de solicitar un informe a una comisión extraterritorial, que es la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no tiene nada que ver en el continente americano, la Comisión de Venecia no es parte ni siquiera de la validez, sus opiniones jurídicas no tienen ningún valor para uh, los países de las Américas. Los países de las Américas en principio son países independientes, son países soberanos, que tienen sus propias instituciones democráticas sobre las cuales funcionan, y segundo, los eh, países de las Américas tienen sus propios órganos de decisión. El órgano de principal de decisión de la OEA es el Consejo Permanente, que está integrado por los 34 países Independientes del continente americano y en este órgano no se ha debatido en ningún momento, no se ha analizado en ningún momento el tema lo que el señor Luis Almagro ha hecho es una decisión unilateral, una decisión que eh, va por encima de los Estados que son los que deciden, los que toman, eh, los que definen mandatos al interior de la OEA. Embajador, la OEA. ¿Puede intervenir en un tema tan eh, específico como es la repostulación en un país como el nuestro, por ejemplo? Primero, la OEA es un órgano internacional, mm. un organismo internacional que está eh, conformado por los mismos estados miembros. Eh, la OEA no es un órgano que reemplace a las instituciones judiciales de los países. La OEA es un okay. órgano de integración, la OEA es un órgano de debate político y por lo tanto no puede eh, pues, eh, intentar modificar decisiones o intentar actuar por encima de, eh, de las instituciones eh, eh, constitucionalmente establecidas en los países. En el caso boliviano, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión, ha analizado el caso y no puede eh, la OEA intentar modificar esta decisión. Eh, menos el señor Luis Almagro eh, pues eh, si nosotros hemos hemos seguido de alguna manera como un espacio de diálogo, como un espacio de integración hemos, hemos firmado un tratado que es la carta de, de la carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos en esta carta nosotros hemos dejado también claramente establecido que los asuntos que afectan a nuestra soberanía y, y son asuntos internos del Estado boliviano la OEA no tiene por qué eh, intervenir en ese sentido, pues, eh, la, las, las acciones del señor Alamagro simplemente son acciones políticas, acciones que pretenden, eh, justamente antes de la cumbre de las Américas, pretenden movilizar a parte de la, de la oposición política eh, antiprogresista latinoamericana, y es una clara provocación del Secretario General a determinados países, que tienen eh, establecido la religión como un mecanismo también de afirmación y de fortalecimiento de su democracia. Embajador, ¿cómo queda nuestra soberanía como país ante lo que hoy es una postura del señor Luis Almagro, que es parte de lo que viene a ser la Organización de Estados Americanos? Eh, pues si, si el señor Luis Almagro pretende eh, hacer alguna modificación del en este tema que está claramente establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el Pacto de San José, pues el señor Almagro tendría que promover la modificación de la Convención Americana, porque los únicos que pueden modificar la Convención son los Estados. Eh, lo que, el paso que él tendría que dar es hacer una propuesta para modificar la Convención, y tendrían que ser los Estados los que toman una decisión. Y Nosotros hemos sido absolutamente claros, no vamos a aceptar ninguna actitud intervencionista del secretario Luis Almagro. No vamos a aceptar ninguna actitud intervencionista de ningún órgano ni organismo frente a los asuntos internos de Bolivia. Creo que eso debe quedar claro que nosotros no hemos seguido soberanía a ningún organismo internacional. Nosotros defenderemos nuestra soberanía como tiene que ser. Bolivia tiene sus instituciones constitucionales y las instituciones constitucionales, Toma sus decisiones y esas decisiones se respetan. Bueno, embajador, eh, hay una serie de preguntas y que nos formulamos precisamente acá en nuestro país. Eh, ¿Otros organismos pueden tomar eh, parte en estos asuntos, eh, embajador? Bolivia es un país que eh, ha firmado varios tratados es que en, en los tratados que han sido ratificados, que han sido firmados por el país, eh, pues eh, hemos dado la competencia necesaria para que pueda suceder. Eh, es, es posible hacer esto, pero no al margen de aquello que está establecido en los tratados que específicamente Bolivia haya firmado. Eh, en ese marco, los organismos internacionales no pueden actuar por encima de nuestras instituciones eh, internas. Cada uno de los países tiene su propia organización eh, política, tiene su propia forma de funcionamiento y pues eh, está claramente establecida la Constitución. Y en ese marco los organismos internacionales no pueden actuar por encima de las determinaciones constitucionales que tienen los Estados. Los países participamos en los organismos internacionales con el propósito de fortalecer la integración, de fortalecer las relaciones internacionales entre Estados pero no para ceder una parte de nuestras decisiones o para pedirles que pues intervengan en los asuntos que incumben a los bolivianos, asuntos que son parte de la decisión de los bolivianos y las bolivianas. Embajador, eh, usted como representante allí en el Organismo de Estados Americanos va a asumir eh, como país ya una posición, va a haber una representación sobre lo que hoy estamos analizando con esto de lo que ya ha significado el pronunciamiento y la postura del señor Luis Almagro. Efectivamente nuestra posición siempre ha sido clara, no solamente en este caso, sino en todos los casos que eh, el Secretario General intente eh, intervenir en los asuntos internos de los Estados. Nosotros lo rechazamos firmemente y no aceptamos que eh, un funcionario además pueda estar intentando eh, dar eh, pues, eh, ciertos lineamientos o intentando distorsionar la acción del organismo internacional. Y en este caso vamos a reunirnos con todos los países que eh, han sido afectados en este caso y, y creemos que eh, pues eh, tenemos que mostrar la firmeza necesaria porque el secretario general el único objetivo que tiene de sacar una comunicación de esta naturaleza en este momento es provocar y generar, eh, generar alguna uh, conflictividad en torno a la, a la cumbre de las Américas. Lo cual sabemos que no va a suceder porque hay una madurez política entre los estados y eh, creemos que eh, también los estados tienen una claridad respecto, al, respecto a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Embajador, queremos agradecerle por estos minutos y podernos dar un panorama acerca de la postura precisamente allá en los Estados Unidos, y usted que está a la cabeza de nuestra representación eh, eh, como país en la Organización de Estados Americanos. Eh, creemos que este tema tiene que llamarnos poderosamente a la reflexión, pero estaremos atentos a todo lo que vaya a ser como desenlace precisamente con la representación boliviana allá en el país norteamericano. Muchas gracias, eh, don Diego Pari, embajador eh, de eh, nuestro país en el Organismo de Estados Americanos. Diego Pari. Muchas gracias a ustedes. Y este tema tampoco debe sorprendernos porque no es la primera vez que el señor Almagro hace una declaración de esa naturaleza en contra del país. Uh -huh. Ya un, en un momento anterior se había pronunciado en, en, en un sentido eh, similar uh -huh. y creemos que tampoco será la última. Es parte de la estrategia del señor Almagro de enfrentarse con los países, de generar eh, problem, problemas en los países al margen de lo que establece la Carta Trabajador Diego Pari, muchas gracias ¿eh? por estos minutos. Vamos a.